Hoy hacemos otro cumple que es un que es un cumple de de una señora llamada Alokri. Alokri. no no se llamaba así eh, se llamaba eh, Gasita Gasita. De Figacita <risa> Gasita. Gasita se llama. Bueno, Gasita, te vamos a cantar el feliz cumpleaños. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, feliz. Que los cumplas, Gasita. Que los cumplas. La torta es una pastilla de la presión. Y bueno, no dale que no bueno, tenía otra. Las chancheras 20, sino. <risa> bueno, eh, vamos a poner música y festejar este cumpleaños. <risa> Voy a... a romper la piñata Pero Me encantó Bueno, me los comí con el papel Pero les digo adiós Chao